El Frente Amplio, cuando era oposición, no quería la reforma a las empresas públicas. No es necesario que nos vayamos muy lejos. En 2003 se opusieron a la asociación de ANCAP. Esta ley de asociación de ANCAP con privados es mala. No nos da a los uruguayos garantías que no nos embarquen en una aventura que nos haga perder millones de dólares. Y prometieron un gasoil productivo para un país productivo. Una vez en el gobierno... Ya sabemos, el precio del gasoil se fue a las nubes y el aparato productivo está en serios problemas. A las principales empresas públicas, ANCAP, UTE, ANTEL, todas monopólicas, no las han gestionado bien. ANTEL, que dejará de ser monopólica cuando tengamos la posibilidad de cambiarnos de compañía de telefonía móvil y mantener el mismo número, ha despilfarrado su presupuesto en publicidad. Ha gastado casi mil millones de dólares en fibra óptica cuando el avance tecnológico, en poco tiempo, va a demostrar que quedará obsoleta. Y lo peor de todo, hay zonas de Montevideo donde la conectividad a internet es muy lenta y basta alejarse algunos kilómetros de la capital para tener problemas con las comunicaciones telefónicas. Hay que sumar más de 100 millones de dólares en el antelarena. En tanto, UTE hizo una inversión muy importante en el cambio de la matriz energética. Pero en nuestras casas y en las industrias seguimos pagando la energía más cara de la región. Capítulo aparte se lleva ANCAP. Se ha dicho mucho. Solamente recordar que las gestiones de Daniel Martínez y Raúl Sendic, con el aval de Tabaré Vázquez y José Mujica la fundieron. Nosotros tenemos una propuesta concreta para modernizar a las empresas públicas y que cumplan el fin para el que fueron creadas, darle servicios al ciudadano y no meterle la mano en el bolsillo. Te invitamos a conocer nuestra propuesta en fisheral.ui